En este vídeo vamos a trabajar con un nuevo tipo de datos, el tipo de dato booleano. Pero antes de empezar con él, vamos a estudiar los operadores de comparación. Aquí tenemos. Los operadores de comparación nos sirven para saber si un número es mayor que otro, si son iguales y cosas de ese estilo. Bueno, pues el resultado de una comparación siempre es verdadero o falso, que se escribe como true o false en inglés. Bueno, vamos a ver todos los operadores de comparación que existen. El mayor que es conocido en matemáticas y se escribe siempre así, el menor que igual. El igual a eh, es un poco distinto a las matemáticas, tenemos que escribirlo con dos signos iguales, porque si lo escribiésemos con un solo signo igual, estaríamos haciendo una asignación de variables. Bueno, y el mayor que, el menor que, igual, se tienen que escribir con dos símbolos, y el distinto con la admiración seguido del signo igual, como si estuviese tachado el signo igual. Bueno, pues vamos a hacer algunas comparaciones entre esos dos números. Por ejemplo, vamos a ver si 50 es menor que 41, lo cual es falso. Vamos a ver si es mayor. Eh, vamos a ver si es mayor o igual, que sí lo es. Vamos a comprobar si son iguales, que para ello tenemos que emplear el doble signo igual, y nos dice que no. Y un error muy común que cometemos es intentar hacer esto para una comparación. Pero esto no tiene sentido porque el signo igual es el operador de asignación. Y aquí a la izquierda debería haber una variable. Y no hay una variable, hay un número. Entonces esto da un error. Y finalmente vamos a ver el operador distinto. Y efectivamente 50 y 41 son distintos. Cuando tenemos varios operadores relacionales y operadores aritméticos, pues tenemos que seguir una jerarquía. Tenemos que realizar unas operaciones antes que otras. Bueno, pues los operadores aritméticos se realizan antes. Es exactamente lo mismo que lo que se hace en matemáticas. Vamos a ver, por ejemplo, esta comparación. Aquí hay que hacer varias operaciones. 4 más 6 y queremos comprobar si es menor que 4 por 7. Bueno, pues las dos primeras operaciones que se hacen son esta, que da 10, y esta, 28. Las operaciones aritméticas. Así que lo que estamos comparando es si 10 es menor que 28, lo cual es cierto. Y ahora vamos a ver si 45 es mayor o igual que 3 más 6 por 7. Bueno, aquí no tenemos nada que hacer y aquí tenemos operaciones aritméticas. Pues primero tenemos que hacer la multiplicación. 6 por 7 son 42, más 3 son 45. Estamos comprobando si 45 es mayor o igual que 45, lo cual es cierto. Bueno, las cadenas de texto, siempre que no tengan caracteres extraños, caracteres unicode con números muy altos y estén siempre escritas en letras minúsculas, pues se pueden comparar. Y el orden que se sigue es el orden alfabético que es el orden que hay en un diccionario. Vamos a ver. Si hacemos esta pregunta, si a es menor que d, en realidad lo que estamos preguntando es si a aparecería en un diccionario antes de la d, lo cual es cierto. Ahora vamos a ver si cama está antes en el diccionario que casa. Bueno, pues vemos la primera letra, son iguales, nos pasamos a la segunda, son iguales, nos tenemos que pasar a la tercera. Como la M viene antes que la S, esto es correcto. Por lo tanto, nos da true. Si hiciésemos la otra comparación, pues nos daría false. Bueno, y estos valores true y false eh, son los que se llaman valores booleanos. Los valores booleanos se han creado en honor a este personaje que tenemos aquí, que es George Bulls que fue un lógico matemático de principios del siglo XIX, que lo que hizo más o menos es traducir el lenguaje de la lógica más o menos a una especie de aritmética, lo que se llaman las álgebras de Boole. Bueno, pues vamos a ver qué son true y false. Si guardamos en una variable true y le preguntamos por su tipo, con type of, pues nos responde que el tipo es bool, exactamente igual si hacemos false. También el tipo es bool. Bueno, y con los operadores booleanos, pues se pueden hacer varias operaciones de lógica. Las más conocidas son el and o la conjunción, la i en español, el or, la disyunción lógica y la negación not. Y aquí tenemos los símbolos que se emplean. Y siempre nos devuelven un nuevo valor de verdad. Hay otras operaciones que también tiene Julia, como el short, por ejemplo, pero que no las vamos a estudiar ahora. Y todo esto, pues, a los que recuerden las tablas de verdad de cuando las estudiaron, pues les tiene que sonar. Bueno, y ahora vamos a ver la tabla de verdad del operador and Bueno, recordamos que el operador and devuelve true solo y cuando los dos son true. Bueno, pues aquí lo tenemos. Si en uno ponemos false pues ya nos da false. Bueno, y la tabla de verdad de este operador tiene bastante que ver con la multiplicación. Imaginémonos que true es 1 y lo vamos a multiplicar por true. Pues si multiplicamos verdad por verdad nos da 1, que también es verdad. Sin embargo, si hacemos verdadero por falso, pero de esta manera, que esto fue más o menos lo que hizo George Bull, traducirlo a álgebra pues nos da cero, y 0 se interpreta como un falso. Bueno, el operador OR, pues se escribe con esta barra, el pipe en, en inglés, pipe en español, y por ejemplo, pues si tenemos true o true, pues sabemos que esto nos da verdadero. Todos los casos dan verdadero, salvo uno, que es cuando los dos son falsos. Cuando los dos son falsos, pues nos da false. Bueno, y tiene cierta relación también con la operación de suma. Por ejemplo, si hacemos 1 más 1, que es verdadero más verdadero, pues nos da 2, que es verdadero porque es distinto de 0. Si hacemos 1 más 0, pues se nos sigue quedando en 1, que es verdadero. Y la única manera de que esta suma salga 0, pues es que los dos sean 0 de manera análoga al operador OR. Y finalmente, el operador NOT, que se escribe con este símbolo, pues lo que hace es que al TRUE lo convierte en FALSE y al FALSE lo convierte en TRUE. Y además de estas operaciones que hemos hecho, pues se pueden concatenar muchas operaciones más. Por ejemplo, podemos hacer un TRUE y un FALSE y todo ello lo tenemos que ponemos una o con true y hacemos esa operación y en este caso nos da true. La primera operación que hacemos es esta true y false da false pero false or true o true pues nos da true. Y esto es todo por este vídeo.